Hola, mis hermanos de Cristianos, la Gloria, hoy con otra emisión más, aquí otro jueves más, que el Espíritu Santo nos trae una palabra maravillosa. El título de esta semana es Estás lleno del Espíritu Santo. vamos a basar el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Eh, ya me imagino que estarás uh, uh, como pendiente a dónde do vamos a ir, ¿cierto? Sí, en la parábola de las diez vírgenes. Esa parábola que el Espíritu Santo, ya la hemos tocado hace mucho tiempo, pero el Espíritu Santo esta vez nos toca. Un punto diferente, como lo habíamos tocado hace tiempo. Si lo quieres volver a ver, puedes ir a nuestro canal de YouTube o, en, o aquí en Facebook también nos puedes ver, eh, puedes buscar y bueno, siempre ando en la gloria y la honra al Señor. Y vamos a ir a la parábola de, la, de las diez vírgenes. Antes, un saludo a todas las personas que nos escuchan y, le, y se suscriben a nuestro canal de YouTube. Y gracias, gracias no por la fidelidad a nosotros, sino al Padre, propagando las buenas nuevas la reino en los cielos,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 Aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a, y a la, la medianoche se oyó un clamor, «Aquí viene el esposo, salí a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Darnos de vuestro aceite»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 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que los conozco. Velá, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del, hom del Hombre ha de venir. Una palabra que nos trae el Señor, mis hermanos, de Cristianos en la Gloria, querido oyente, que nos ve por primera vez aquí en Cristianos en la Gloria, en la fe que conquista, siempre dándole la gloria al Señor, porque estamos en la gloria para hablar del Señor. Mira que el, el Señor está nos está diciendo, estamos llenos realmente del Espíritu Santo. Eres realmente ese creyente, le está diciendo el Señor. Y una vez más, hoy no vamos a extender unos minutos más, pero siempre dando la gloria y la honra a nuestro Señor. Y mira que eh, vamos a leer, vamos a comenzar a leer versículo por versículo. Y aquí nos habla que de, de aquí nos hablan de dos grupos. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a, a recibir al esposo. Recuerdemos que en la, en la comunidad judía, en los judíos, la, la novia es la que es la que sostiene la lámpara y, y, la, que, y la lámpara eh, podemos dar una, una. El Espíritu Santo nos da la representación que es el Espíritu Santo, es la luz que nos lleva a, a conocer. Eh, la verdad, porque la verdad nos, nos está haciendo libres. Cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas insensatas. Recuerda, nos están hablando de dos grupos, prudentes, uh, uh, prudentes e insensatas. Las prudentes, que es, una que, es, que es el grupo de las prudentes, siempre haciendo esos apuntes y tomando notas, esos prudentes eh, provienen del latín uh, prudent prudentia, consiste en actuar o hablar con cuidado, de manera justa y adecuada, uh, o cautela, o con moderación. Eso es una persona prudente. Y la persona insensata, ¿qué es la persona insensata? Dice insensato viene del latín insensatus, y significa que no tiene sentido común, que no piensa bien. Entonces ya vemos dos grupos, una prudente y otro insensato. Ya no sé dónde estás, te estás poniendo, pero cuál, es, cuál tú eres. Y ya vas, vamos a decir si realmente estás lleno del Espíritu Santo. Y entonces continúa diciendo la palabra. Bueno, una vez más, nos hablan de dos grupos, prudentes e insensatas. Y el versículo 3, mira lo que nos dice. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Vemos que la palabra aquí nos dice, mis hermanos, que las insensatas, una vez más, son aquellas personas que no piensan bien, que no tienen sentido, que no le ponen lógica a las cosas. ¿Que nos están buscando de qué? Del Espíritu Santo. Y es por eso que el Señor nos está hablando, a, como siempre lo digo, y nunca me voy a cansar de decirlo, a lo más profundo de nuestros corazones, que nos dice que siempre debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que el Espíritu Santo también, mirando, mirando nos lleva a, a Efesios 5.18, No os embriaguéis con vino en lo cual hay, hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu Santo. Estas vírgenes insensatas estaban, mejor dicho, pensando en los placeres, en otras cosas de, de lo del mundo. Eh, pues de pronto leen la Biblia, pero no la ponen en práctica. Vemos hoy en día gente que lee la Biblia, pero están también tomando sus cervezas y todas esas cosas. Que al, cosas que al Señor no le, no, le, no le agrada. Le pegan a sus mujeres. Son machistas. Y, o viceversa. ¿Y de qué sirve leerte la Biblia, pero si no la pones en práctica? Y mira lo que nos dice Hechos 4.31. Después que oraron, en lugar de donde estaban reunidos, tembló. Y todos los que fueron llenos del Espíritu Santo, escucha esto, los que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Mira que estas insensatas, una vez más en el versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué no estaban haciendo? No estaban ayudando. No se estaban, estaban congregando, eh, estaban tomando la palabra a su conveniencia, eh, realmente no estaban poniendo la, lo que escuchan, lo que leen, eh, en práctica. Entonces so, estaban insensatas como que, bueno, eh, Dios me va a perdonar, Dios me, me va a ayudar, eh, al último Él va a tener misericordia de mí. Pero ojo, continuamos. Más las prudentes, recuerda que prudente esa persona que de forma justa y adecuada, piensa, actúa, habla con cuidado en el nombre poderoso de Jesucristo. Y miren lo que nos dice, Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ese aceite representa el Espíritu Santo, mis hermanos. Ese aceite representa lo que realmente el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Si tú te estás llenando del Espíritu Santo, si, te, si estás excluyendo la Palabra, no únicamente escuchando y leer unos versículos. No, tienes que indagarla, escudriñarla, profundizarla. Por eso este pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, lo dicen en los seas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Hay que profundizar la palabra de Dios. No te quedes con algunos versículos. Tienes que profundizar, y no, no sabemos el tiempo ni la hora que va a venir el Señor, pero podemos saber aproximadamente en qué tiempo estamos. ¿En qué parte del Apocalipsis estamos? Pero, una vez más, no vamos a saber el tiempo y la hora, porque nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo. Entonces, mis hermanos de Cristianos de la Gloria, Mira lo que dice el, el versículo, el, Mira aquí en el, en el versículo 4, una vez más, más las prudentes, Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo, yo siento que estas, estas mujeres estaban ye, buscando el Espíritu Santo, siendo llenas en el nombre poderoso de Jesucristo, en oración, en ayuno, no chismoseando, sino realmente concentrándose en cada una de ellas, más que las, que las insensatas. Y continúa diciendo el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y mira lo que nos lleva el versículo. Si vamos a un capítulo antes del mismo, del mismo Evangelio, de San Mateo 24, 36, mira lo que nos dice. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los, de los cielos, sino solo mi Padre. Mira lo que decía Jesús, ni siquiera yo sé cuándo voy, voy a ir, sino el Padre sabe. A pesar que estas mujeres, en el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon y todas... Todas, y se durmieron, pero había unas más llenas del Espíritu Santo. Había unas más llenas de su presencia. Las otras de pronto estaban mirando Netflix, o estaban, estaban Whatsappiando, o estaban jugando juegos, o estaban mirando, o estaban en las redes sociales, no sé, no sé, haciendo qué. Mientras que las otras realmente estaban sabiendo la convicción de que estaban llenas, y que, que al momento que iban a levantarse, a despertar, se iban a llenar más de su presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que eh, Mateo 24, 46, mira lo que nos dice eh, en, el, en el capítulo anterior de lo que estamos leyendo el 25, Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo esto. ¡Qué maravilloso! Yo siempre le pido al Señor que si es la voluntad de Él y cada, cada vez llenándome más de su presencia, yo sé que tú también te estás llenando de su presencia, dándole la gloria y la honra, a nuestro amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso, mis hermanos de cristiano, de cristianos en la gloria, de Dios televidente, llénate más de su presencia. Esclunilla la palabra. Es que no entiendes. Las, las fuentes para que tú puedas llenarte de la presencia de Dios, hay, muchas, hay muchos instrumentos. Por medio de tu pastor, de tu líder, por medio... Eh, si tú no entiendes, anota, es, eh, pregúntale a una persona realmente que conozca la palabra de Dios que entiende la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Tú le pides al Señor, el Señor te envía algo. Y vas a ver que tú cada día vas a, vas a tener esa hambre de, de nuestro amado Padre Celestial. Y continúa diciendo el versículo 6, Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Recordemos que en, lo, en, la, en, en, en los judíos, la, la que lleva la lámpara es la novia. Y tenemos que analizar mucho lo de la Pascua, de los, de los, de los judíos, de, los, de la redención. Y recuerda que cuando el Señor atacó a los egipcios, cuando sacó, cuando sacó, sacó a su pueblo, a medianoche. a medianoche tiene algo muy especial. El Señor siempre es, es un Dios impredecible. Pero mira, que, mira y, a, y, a, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo a salir a recibirle. Estaban cabeceando, pero esas mujeres se levantaron. Sintieron la presencia del Señor. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vemos que... Eh, eh, que las, ellas tienen que enderezar sus lámparas, deben de enderezar su comunión, deben de ser uh, esas vasijas, que esas vasijas que, que cada uno somos, tien, tienen que prender esa luz en el nombre poderoso de Jesucristo. Debemos darle esa luz, somos, como siempre lo digo, somos esos faros donde alguien está, está perdido, ve esa luz en nosotros y van a preguntarnos, van a, a, a decir, ¿cómo tú has llegado? ¿Cómo, ¿Qué has hecho? Pues hemos, hemos muerto a muchas cosas, a, a, nuestro, a nuestro viejo hombre. Hemos sido bautizados, en el, en, en, eh, hemos bajado en agua, hemos bautizado en el Espíritu Santo, y cada día llenándonos más de su presencia. mis hermanos que tenemos en la gloria. Y continúa diciendo el versículo 8. Eh, y las sensatas dijeron a las prudentes, danos de, no, danos de vuestro aceite, porque, uh, porque nuestras lámparas se apagan. Y recordemos que hay una sola fuente para llenar esas lámparas. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Si tú no te llenas a través del Espíritu Santo, que Él te está mostrando la verdad, y que te está haciendo libre, y te está diciendo quién es la verdad, el camino y la, y, y la vida, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido televidente, estás, perdona como te lo digo, estás perdiendo el año. Estás haciendo como una esas insensatas, de que únicamente escuchas lo que te conviene y lo utilizas cuando te conviene, o manipulas las cosas como te convienen, hay un problema grande. Entonces, hay que comenzar a actuar. Hay que comenzar a realmente a ser llenos del Espíritu Santo. Eh, no seas como seas insensata, se dijeron a las prudentes, darnos de, de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Realmente esas, esas insensatas no estaban buscando de Dios. Estaban de pronto buscando un templo, pero estaban pensando en, en, en, en el novio, o estaban pensando en su familia. Pues tenemos que orar los unos por los otros. Pero recordemos que la, la, la salvación es independiente. ¿Oremos los unos por los otros? Claro que sí. Pero que estás llenando tu lámpara. ¿Tú te quieres ir? Yo me quiero ir. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido, querido oyente, como lo hice. Este, este saco que tengo aquí, eh, ovejitas en construcción. Cada día estamos en construcción. Cada día estamos en, en, en, en, en ese desierto, en ese proceso. El alfarero cada día está moldeando cada grieta de nuestras vidas. y Es por eso que el Señor co continúa diciendo, uh, en el versículo 9, Más las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Mira que en este versículo 7, en 9, perdón, no puedes uh, decir, se me acabó el Espíritu Santo. No, se me acabó y ya, no, ya no lo siento. No, si tú lo tienes, lo vas a sentir siempre. En ayuno, oración y excluyendo la palabra. No un, un rato de oración y ya. No, escudriña la palabra y teniendo ayuno. No tengo tiempo. Darle ese ayuno especial al Señor, que el Señor lo va a recibir de corazón. Y una vez más, como lo dije al, uh, hace, hace poco, pero alguna gente me va a matar por esto, me va a decir, no, es que no, así no se hace. Mi hermano, mi hermana, si tú estás trabajando y necesitas dar un ayuno de mediodía, dáselo de mediodía, el Señor va a conocer tu corazón. La disposición de tu corazón, la disposición de lo que tú estás haciendo para Él, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, mira los corazones de la disposición. Una vez más, malas prudentes respondieron, diciendo más, uh, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que uh, venden y compran para vosotras mismas. Pero, uh, y continúa el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Escucha esto. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Ellas, las insensatas, las insensatas no estaban preparadas, mi hermano. Y la palabra, entraron con esa palabra. Es, es, eh, es aquellos redimidos estaban preparados para recibir a quién? Al esposo que es Jesucristo. Entonces, en el cuando tú escudeñas la palabra, tienes que, tienes que mirar cada palabra, cada coma, porque tiene un significado. El Señor nos da esas claves ahí. Hay que mirar muy bien. Entonces entraron con Él. Fuiste redimida, fuiste redimido. A las bodas. Y cerró la puerta. Entonces, mis hermanos de Cristiano, el Señor, le he querido oyente, ¿estás llena del Espíritu Santo? ¿Estás llena del Espíritu Santo? Y mira que, ya terminando, uh, en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Siempre tienen una, una, una fe incierta y no son comprometidos. ¿Realmente cree que por las obras que hacen poco, por lo poco que hacen es suficiente? No, el Señor hay que darle lo máximo. Como el Señor nos da a nosotros todo, dale lo máximo. Yo no digo que le den las extremillas, denle diez mil millas al Señor. Glorifícalo, dale la gloria y la honra al Señor. Y mira aquí en el versículo 12, más Él respondió, dijo, de ciertos digo que no os conozco, eh, que no los conozco, no, los conocía, uh, no las conocía, no, no, eh, no las conozco, no te conoce. Eh, el Señor siempre dijo, Está, esté alerta, siempre llénate de mi Santo Espíritu, esté con esa lámpara en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica. Si tú no estás emocionada, mi hermano, emocionado por el Evangelio, no estás interesado por el reino, hay ahí un problema. Que cada día que tú te levantas que cada día tú abres los ojos, haya una emoción, haya realmente ese amor, esa convicción de que cada día quiere llenarte más. Y que estos tiempos postreros igual de alarmarnos, debemos estar contentos de decir, ya viene nuestro Rey por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica, aparece Celestial, Padre de la Gloria, y mira que, ya terminando el versículo 13, vela pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que, en el, que el Hijo del Hombre ha de venir. Y lo estábamos leyendo en el, vers en el capítulo 24, versículo 36, pero el día y, y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es el único que sabe. Mira que aquí, en el versículo 13, el Señor eh, siento que da órdenes. Esa orden es velar, está escudeñando, está orando, está eh, en ese ayuno. Esa es una orden que nos está diciendo el Señor. Él nos ordena con seguridad que el Mesías viene pronto. Y para que nosotros podamos irnos con Él, como lo, como lo hablábamos en, en el versículo 12, de que si tú no estás emocionada o emocionada por la venida de, de, de Cristo y conociendo la verdad, hay un problema, eres una insensata, no eres una, uh, no eres una prudente, o, no eres, o eres insensato y no eres un prudente. Hay un problema ahí. Primera de Corintios, Pablo le decía la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que en un abrir y de ojos todo va a pasar. Mis hermanos. Vigilemos los eventos, vigilemos las temporadas, lo que está pasando, lo que te, lo, te acabo de decir algunos segundos. Vigilemos estos, estamos en tiempos posteros, la venida de Cristo está muy pronta. Está muy pronta la resurrección de los muertos, está muy pronta, mis hermanos. Aquellas personas que están muertas en vida, oremos por ellas, por nuestros familiares. Tenemos muchos familiares hoy en día, mis hermanos, que están muertos. Por más que tú les hables, por más que tú les evangelices, pero es más importante la cerveza, más importante el chisme, más importante lo del mundo que otras cosas. Ya llega un punto que uno decía, el Señor precisamente me enseñaba en estas semanas, ya decisión de cada uno, son, no, son, no son prudentes, son insensatos. Dicen tener a Cristo, pero no lo tienen. Y es cuando el Señor dice, eh, de cierto os digo que no os conozco, pero el Señor en el versículo 13 te está ordenando, velar, velar, velar. Llénate de mi presencia, llénate de mi, de mi Santo Espíritu. te está diciendo el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que ya para terminar, hoy nos alargamos un poco, pero gracias por tenerle ese amor al Señor para escuchar esta palabra. Se hizo de noche. Cuando el sol se había ocultado, era otro día. ya calesearon. Se acostaron, era otro día. Eh, no confunda la cercanía con la eminencia. Estamos en proféticos tiempos, mis hermanos. Una vez más, no confundas la cercanía y la eminencia. Son dos cosas diferentes, pero debemos estar alerta. Como lo dice el Señor eh, en el versículo 13. Verá, estar despiertos, estar atentos. Es lo que nos está diciendo el Señor. Mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo y nos veremos otra próxima misión aquí en la fe que conquista y siempre. Dóndele la gloria, la honra al Señor. Bendiciones.